Hoy les traigo un experimento de un iris en un vaso el cual se relaciona con la densidad. Primero, la densidad es una propiedad básica de cualquier líquido y muestra cuán ajustadas están las moléculas de una sustancia en el espacio. En este experimento a pesar de que haya la misma cantidad de dos líquidos diferentes, van a tener diferentes pesos porque tienen diferentes masas. Es decir, los que pesan más se hundirán por debajo de los líquidos que pesan menos. Aquí les dejo una tablita con las diferentes densidades de los líquidos que ocuparemos. Vamos a necesitar un vaso de vidrio, agua, alcohol etílico, leche, catsup, jabón líquido, aceite, colorantes, miel y cucharas. Primero vamos a agregarle colorante al agua y al alcohol para poder diferenciarlos después. Ahora, para empezar a ponerlos en el vaso vamos a comenzar con el más denso. Primero vamos a empezar con la miel, procurando no ensuciar los lados del vaso. Después vamos a poner la catsup, esto lo hice con una cuchara, pero ustedes pueden hacerlo directamente con el bote. Para mantener el vaso limpio, lo limpié con una servilleta. Para que después no hubiera problemas de que se mezclara la leche con la catsup, alicé la superficie de la catsup con una cuchara. Primero agregué la leche con una cuchara para que no se fuera a mezclar con la katsu. Al agregar el jabón lo hice por la orilla del vaso. Y aquí me di cuenta que tuve que haber puesto el jabón antes que la leche, ya que después empezaron a separar y el jabón quedó abajo. Ahora, el agua la tenemos que agregar con mucho cuidado, ya que si lo hacemos muy de golpe, se va a mezclar con la leche. Y como no puede hacerlo con la cuchara, decidí hacerlo con un popote. Para esto, primero debe seccionar a través de él y después taparlo con su dedo. Al momento de dejar caer el agua, deben quitar su dedo muy despacio, ya que si no, va a caer de golpe. Para el aceite, hagamos lo que hagamos, siempre va a quedar hasta arriba. Pero hay que agregarlo con cuidado, porque si no, va a hundirse un poco y va a mezclar la leche y el agua. Para el alcohol decidí agregarlo con un gotero, ya que así era más fácil y no caía tan rápido. Este fue el resultado de las capas líquidas, como pueden ver si se puede diferenciar todos los colores que tiene. Estos materiales son totalmente opcionales, ya que son un extra de la parte anterior. Esta parte se me olvidó grabarla por el tornillo quedó arriba de la miel. Con el maíz palomero podemos observar que quedó arriba de la catsup. Después la nuez quedó abajo del aceite y arriba del agua. Con la cáscara de pistache como le eché mal. Se empezó a hundir y quedó entre el jabón Pero ya con la otra mitad la puse bien y sí flotó Ahora el churrito de maíz flotó hasta arriba en el alcohol El trocito de pasta no supe dónde quedó Porque le eché muy en medio en el vaso Entonces no lo pude ver Por último, los trocitos de avena se hundieron hasta llegar arriba del jabón.